Hola, voy a mandar un segundo video tutorial porque hay una alumna que me ha comentado que todavía no tenía claro cómo había, había que trabajar la tercera actividad, la parte procedimental. No solo ha sido una, ha sido alguna más, así que yo creo que servirá para todos. Solo tenéis que trabajar en principio con el documento que os he enviado, la guía de estimulación cognitiva. En la guía de estimulación cognitiva a partir de la página 31 te vienen principales actividades estimulativas de las diferentes funciones cognitivas, es decir, ejemplos de actividades para estimular las capacidades intelectuales de nuestro usuario. Aquí vais a encontrar las distintas funciones intelectuales, la orientación temporo -temporo espacial. La función intelectual de percepción inoxia, que ya sabéis que es el reconocimiento de personas, lugares, objetos a través de, de los sentidos. Eh, tenéis la función intelectual de las deprasias, que es la ejecución de movimientos, de motricidad gruesa y, y fina. La función intelectual de memoria. Bueno, vengo para atrás. Eh, ya sabéis que los movimientos no es, eh, digamos, habilidades motóricas, sino la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber ejecutar un movimiento porque sabe las secuencias de pasos, que recuerda las secuencias de pasos que tiene que hacer. ¿vale? Sería la parte intelectual del movimiento. Vale, Pues aquí tenéis ejemplos de actividades para trabajar la memoria. Por ejemplo, recordar imágenes, recordar un listado de palabras, recordar datos biográficos y otra función intelectual que sería la del lenguaje. Puede ser lenguaje escrito, oral, prelenguaje. Por ejemplo, trabajar las grafías, las líneas rectas, verticales, oblicuas. Eh, eso es que trabajamos de pequeño para aprender a, a escribir porque con el deterioro cognitivo se produce agrafía o disgrafía o sea, agrafía, pérdida total de, de la escritura, disgrafía, pues que empezamos a escribir peor. Pues bueno, pues esto tenemos que seguir manteniendo, retrasando la, la aparición de la agrafía. Pues aquí tenéis también una serie de actividades que podéis elegir. Tareas de cálculo, porque también se pierde la capacidad de cálculo, que es lo que se llama acalculia, si se ha perdido del todo o discalculia, si se ha perdido parcialmente y podría hacer actividades de cálculo desde ordenar, clasificar, contar, sumar, restar, manejar el euro en función de los niveles de deterioro cognitivo. Está la función textual de función ejecutiva que realmente se refiere a la capacidad de, de, de razonamiento, ¿no? de, de imaginar, de planificar, de resolver problemas. Por ejemplo, pues resolver cómo se sale de un laberinto. Vale, pues ya tenemos las funciones intelectuales y ejemplos de actividades que podemos llegar a diseñar. Bueno, pues ahora nos vamos a la parte de material de estimulación cognitiva. Y ya sabéis que antes de empezar a trabajar con un usuario, lo primero que tendríamos que hacer es, pues... Eh digamos, eh, eh, diagnosticar el grupo con el que vamos a trabajar. Entonces, podéis hacer esta ficha donde ponéis el nombre del grupo o el nombre del centro supuesto en el que trabajaríais, el grado de severidad del grupo, pues, si es leve, moderado o severo, cuántos días vais a trabajar a la semana, en qué horario, en qué lugar... Aquí pone el modelo asistencial, bueno, en este caso pone estimulación cognitiva. Cuántos participantes, cómo se llevan los participantes entre sí y qué monitores lo va a llevar a cabo, que sería vuestro nombre. La ficha, además, eh, va a, mmm, a esa ficha le seguiría esta. Esta realmente es la ficha que, que vaya a trabajar. Aquí tenéis que decir el nombre de, de, la, de la tarea, de la actividad que vaya a llevar a cabo. Ya sabéis que tenéis que diseñar dos fichas como esta. ¿Qué, ¿Cuál es la función cognitiva principal que trabajáis? Por ejemplo, la memoria. Pero ya sabéis que además de la memoria, pues a lo mejor tenemos que estar concentrados. No sé si viene por aquí la concentración. Bueno, pues atención, os marcaríais la atención. Además, voy a usar el lenguaje, por marcas el lenguaje. Es decir, además de hacer una actividad de función cognitiva ¿vale? para trabajar la función cognitiva de la memoria, a la vez que estoy trabajando la memoria, pues estoy trabajando estas otras funciones, ¿vale? Aquí tendréis que describir en qué consiste la actividad. Aquí tenéis que describir en qué consisten los materiales que vaya a utilizar o que vaya a elaborar, diseñar, crear. Aquí el grado de severidad que tiene el usuario, sobre todo ¿no? pues si es una actividad de dificultad sencilla, moderada o compleja, lo podéis decir así, o dificultad 1, 2, 3, o hablar del, del grado de seguridad del usuario, ¿no? Aquí iría dirigido esta actividad. Pues ya sabéis que la misma actividad se puede simplificar o, o poner más compleja. Aplicación-ejecución, aquí lo que podéis poner es el, la técnica que vaya a utilizar. Eh, en el mismo documento vienen técnicas de aprendizaje de conducta, eliminación de conductas inadecuadas y técnicas de, de comunicación por la que podéis poner. Podéis poner apoyo verbal, gestual, parcial, o sea, incitación, refuerzo, retroalimentación, eh, supervisión. Un contacto directo, lo que queráis, pues lo enumeráis, ¿vale? Y aquí en observaciones, pues un espacio más amplio, por pues si tenéis que decir, pues si vais a trabajar con un programa de, con distintas características, pues cómo tendréis que atender esa diversidad, ¿vale? Cualquier observación que necesitáis, necesitáis aclarar. Incluso aquí podríais poner la foto de, del material que habéis construido, ¿de acuerdo? Pues, eh, ¿qué os quería decir? También, bueno, ya tenemos la ficha que serían dos de estas. Hemos visto que aquí lo que haríamos es, digamos, un poco el diseñ diseñar la sesión. Y también estaría bien que utilizáramos este, este modelito sencillo para hacer como el diagnóstico, la valoración inicial de, de, de los. Mm, de los usuarios con como los, como los que te, queremos trabajar. Por ejemplo, aquí podríamos poner en no, los datos personales del usuario o los datos, las características de los usuarios con pues los vamos a trabajar, número, sexo, edad, enfermedad, la, la, dos funciones, las funciones cognitivas que vamos a trabajar, definir esas funciones cognitivas y aquí pues. Hacer como el diagnóstico, decir que a lo mejor ese usuario, ese grupo de usuarios, qué funciones intelectuales tiene conserva, conservadas y cuáles deterioradas, cuáles queréis mantener o cuáles queréis retrasar su evolución. Por lo tanto, este sería un poquito el diagnóstico. Yo pondría esta ficha la primera, luego pondría esta que es organizar la sesión y luego... Pondría estas dos fichas con la foto de los materiales que hayáis construido. Y con todo esto, luego eh, el que quiera puede hacer un vídeo explicando el material que ha trabajado. Tanto la ficha, eh, para, o sea, en ese vídeo lo que tendríais que hacer en cinco minutos es decir a quién va dirigido esa actividad, el nivel de deterioro cognitivo que tiene, cuáles son los objetivos que habéis marcado para conseguir esos objetivos, qué, qué actividades os habéis propuesto y qué recursos habéis elaborado. Ya, ya sabéis que tienen que ser recursos de la vida diaria que tengáis en casa en la que estáis confinada y que sea para el usuario divertido, lúdico, que permita la interacción con los otros usuarios con o con vosotros y que tenga sentido y que sea útil y funcional. Bueno, si alguien necesita algo más de información, pues que busque por, inter por internet, porque hay miles y miles de guías y manuales de estimulación cognitiva, también se llama de, de psicoestimulación, actividades, vídeos, seguro que encontráis miles y miles y miles de cosas para trabajar: memoria, atención, concentración, orientación, eh, funciones ejecutivas, cálculo, lenguaje. Eh, lateralidad, eh, bueno, la lateralidad dentro de lo que es la, la percepción personal o la orientación personal. No quiero liar, eh, ánimo y adelante.